Desde el escritorio, del profesor de física y matemáticas, José. JS Tutor continúa con la sección, ¿Cómo lo hago? Tips matemático número 6. ¿Cómo calcular las razones trigonométricas de los ángulos 30 grados, 45 grados y 60 grados, de manera rápida? Aquí te lo muestro. Comencemos. Debes saber... Primero, que, en el triángulo especial, 30 grados, 60 grados y 90 grados, que es un triángulo rectángulo escaleno porque sus tres lados tienen distintas medidas, el cateto más corto tiene una longitud, que es la mitad de la longitud de la hipotenusa, el otro cateto mide la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz cuadrada de 3. Segundo, en el triángulo especial, 45 grados, 45 grados y 90 grados, que es un triángulo rectángulo isósceles, porque los dos catetos tienen Igual longitud la hipotenusa mide la longitud de cualquiera de sus catetos multiplicado por raíz cuadrada de 2 también debes saber que los ángulos agudos internos alfa y beta son ángulos complementarios porque su suma equivale siempre a 90 grados que el coseno es cofunción del seno la tangente es cofunción con la cotangente y la secante es cofunción de la cosecante eso significa que tienen los mismos valores en sus respectivas razones trigonométricas ¿Cómo calculas el coseno de 30 grados? El coseno de 30 grados se define como, el lado adyacente, h raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa, 2h, que luego de ser cancelada da, un medio de raíz cuadrada de 3, que también equivale al seno de 60 grados. ¿Cómo calculas el seno de 30 grados? El seno de 30 grados se define como, el lado opuesto, H sobre la hipotenusa, 2H, que luego de ser cancelada da, 1 medio, que también equivale al coseno de 60 grados. ¿Cómo calculas la tangente de 30 grados? La tangente de 30 grados se define como, el lado opuesto, H sobre el lado adyacente, H raíz cuadrada de 3, que luego de ser cancelada da, 1 sobre raíz cuadrada de 3, que también equivale a la cotangente de 60 grados. ¿Cómo calculas la secante de 30 grados? La secante de 30 grados se define como, la hipotenusa, 2H sobre el lado adyacente, H raíz cuadrada de 3, que luego de ser cancelada da, 2 sobre raíz cuadrada de 3, que también equivale a la cosecante de 60 grados. ¿Cómo calculas la cosecante de 30 grados? La cosecante de 30 grados se define como, la hipotenusa, 2H sobre el lado opuesto, H que luego de ser cancelada da, 2 sobre 1, es decir 2, que también equivale a la secante de 60 grados. ¿Cómo calculas la cotangente de 30 grados? La cotangente de 30 grados se define como, el lado adyacente, H raíz cuadrada de 3 sobre el lado opuesto, H, que luego de ser cancelada da, raíz cuadrada de 3. ...que también equivale a la tangente de 60 grados. ¿Cómo calculas el coseno de 45 grados? El coseno de 45 grados se define como... ...el lado adyacente, H sobre la hipotenusa, H raíz cuadrada de 2... ...que luego de ser cancelada da, 1 sobre raíz cuadrada de 2... ...que también equivale al seno de 45 grados. ¿Cómo calculas la tangente de 45 grados? La tangente de 45 grados se define como, el lado opuesto, H sobre el lado adyacente, H, que luego de ser cancelada da, 1. Que también equivale a la cotangente de 45 grados. ¿Cómo calculas la secante de 45 grados? La secante de 45 grados se define como, la hipotenusa, H raíz cuadrada de 2 sobre el lado adyacente, H, que luego de ser cancelada da, raíz cuadrada de 2.